El intercambio universitario nos ofrece la oportunidad de estudiar en un idioma extranjero, pero también nos ofrece la oportunidad de tomar contacto con nuevas culturas y descubrir un nuevo mundo, así como un abanico de oportunidades profesionales para los estudiosos. Quisiera al final desearles éxito en su labor de la feria del 2021 y les deseo que tengan intercambios de ideas oportunas que para el próximo año lo puedan implementar.